punto de partida para poder superar una situación de adversidad no es el mismo en cada uno de nosotros. Tener o no medios económicos suficientes, una buena formación, contactos, una red social de apoyo o buena información son recursos que nos pueden facilitar encontrar una solución. Pero también pueden existir obstáculos. A casi todos ellos hemos ido haciendo ya referencia. Y ellos dependen siempre del contexto social y cultural. Por ejemplo, ser hombre o ser mujer, es decir, una cuestión de género. También tener una discapacidad física o psíquica, ser una persona racializada, migrante o refugiada, o en función de nuestra identidad u orientación sexual. ¿No debería estar diseñada la estructura básica de la sociedad para que estos obstáculos no existieran, asegurando de este modo una auténtica igualdad de oportunidades? Y no siendo eso así... ¿Podemos decir que esta sociedad es una sociedad justa? Recurrimos hoy al pensamiento del que ha sido uno de los principales representantes del liberalismo social contemporáneo, John Rawls, filósofo estadounidense que estudió en Princeton y en Oxford y que impartió clases de filosofía política en Harvard. John Rawls cree que es posible establecer unos principios sobre los que edificar por consenso lo que sería la estructura básica de una sociedad justa. Para ello, retoma la idea del contractualismo, idea que tiene sus orígenes en la modernidad y que había sido utilizada para legitimar el poder político frente a las explicaciones medievales que habían tenido un carácter teocrático. Recordemos muy brevemente las teorías que se habían ido sucediendo en el tiempo, primero Thomas Hobbes, que había legitimado lo que sería el poder del absolutismo. Después aparece el modelo de John Locke, que justificaría lo que sería el modelo del liberalismo. Y por último, la de Jean-Jacques Rousseau, que representaría lo que sería la legitimación del poder del republicanismo. John Rawls actualiza este contractualismo trasladándolo a lo que sería un proceso democrático deliberativo, donde se da la opción a los individuos que van a formar parte de una sociedad para que elijan cuáles son los principios por los cuales quieren que esa sociedad se rija, con el objetivo último de que esa sociedad sea una sociedad justa. Para hacer referencia al inicio de ese proceso deliberativo, John Rawls establece el concepto de posición original. Haría referencia a lo que es el momento previo al contrato. Se presenta ante los diferentes individuos que van a formar parte de esa sociedad las diferentes alternativas de cómo poder organizarla bajo unos principios que hagan de esa sociedad una sociedad justa. Y para garantizar que esa elección sea lo más imparcial posible, establece un segundo concepto, el velo de la ignorancia, por el cual el individuo ignora cuál será en esa sociedad futura sus condiciones naturales y su posición social. Cuando hablamos de condiciones naturales, hablamos de cuáles serán sus capacidades físicas o psíquicas, su identidad tu orientación sexual, si tendrá buena o mala salud, si eh, tendrá algún tipo de discapacidad física o psíquica. Y cuando hablamos de posición social, hablamos de cuál será su clase social, si tendrá recursos económicos o no, si será migrante o no, etcétera, etcétera. Pues bien, desde ese velo de la ignorancia, los individuos observando las diferentes alternativas deliberarán para elegir cuáles son los principios que ellos consideran los idóneos para conseguir que esa sociedad pactada sea una sociedad realmente y efectivamente justa. Leemos de la teoría de la justicia de John Rawls los principios que garantizarían la justicia como equidad, es decir, los principios sobre los que fundar una sociedad justa. Dice así... Primer principio. Cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de iguales libertades básicas compatible con un sistema semejante de libertad para todos. Segundo principio. Las desigualdades sociales y económicas han de articularse de modo que al mismo tiempo a sean en el mayor beneficio de los menos favorecidos, consistente con el principio de los ahorros justos, y b, estén adscritas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidad. Es también importante destacar, para después eh, comprenderlo mejor, eh, una aclaración que nos hace con posterioridad. Dice, todos los bienes primarios, libertad y oportunidad, renta y riqueza y las bases de autorrespeto han de distribuirse por igual a menos que una distribución desigual de alguno de esos bienes o de todos ellos, resulte ventajosa para los menos favorecidos. Aunque la exposición de los principios sea muy formal y abstracta, en realidad está haciendo referencia a dos conceptos fundamentales en la filosofía política desde la Ilustración. El primer principio hace referencia a la libertad, el segundo principio a la igualdad. Respecto a la libertad, el primer principio lo que garantiza es el conjunto de libertades individuales, la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de culto... El segundo principio hace referencia a la igualdad, y lo que busca es garantizar la igualdad de oportunidades, de forma que todas las desigualdades sociales y económicas solo se puedan dar cuando sea en beneficio de aquellos que están más desfavorecidos en la sociedad. El orden de exposición de los principios indica una jerarquía y una prioridad. Primero, la libertad. La libertad sólo puede ser restringida en aras de la propia libertad. Y en segundo lugar, la justicia. La justicia que se impone a lo que sería la eficiencia y el bienestar. Es decir, a veces en un sistema económico, aunque el sistema sea menos eficiente, si eso sirve para favorecer o proteger a los que están en una situación más desválida, esa situación se ha de corregir. Por lo tanto, se ha de condenar o perder un poco de eficiencia en aras de lo que sería el, la igualdad de oportunidades del conjunto. ¿Por qué de las distintas concepciones de la justicia disponibles los individuos acabarían eligiendo los principios que garantizan una justicia como equidad. Pues bien, John Rawls sostiene que lo harían porque siempre adoptarían una posición pesimista y conservadora, lo que él denomina la estrategia del máximo Imaginan que en la sociedad resultante su posición social y sus circunstancias serían las más adversas posibles, por ejemplo, ser pobres, estar enfermos o estar discriminados. De modo, que en su elección eligen aquel modelo de sociedad en el cual los más desfavorecidos en todo caso siempre puedan estar protegidos. Cualquier otra elección sería demasiado arriesgada, porque podrían ocupar en la sociedad resultante o una posición de privilegio exagerado o una situación de radical indefensión. Por ejemplo, si es una sociedad feudal, nos podríamos encontrar que como elegimos desde el velo de la ignorancia, después como resultado, ocupáramos el lugar del rey o de un noble o de un servo. ¿Cuáles son, por último, las ventajas que nos proporcionan estos principios que nos garantizan una idea de justicia como equidad? Pues bien, en primer lugar, podemos comprobar que podemos ayudar a los más necesitados sin poner en peligro las libertades. Por lo tanto, además de garantizar la libertad y la igualdad de oportunidades, garantizamos una distribución justa y equitativa de la riqueza. Además, puesto que es una sociedad justa, es un orden más estable, puesto que generará el apoyo de los ciudadanos que forman parte de ella. Y por último, puesto que se da en el seno de una sociedad que es democrática, en la que lo fundamental es el pluralismo, garantiza tanto una ética de mínimos como una ética de máximos. Es decir, se garantiza que cada individuo tenga unos mínimos asegurados de justicia y bienestar, y por otro lado, que cada individuo pueda desarrollar libremente su propio ideal de felicidad.